Esta es una actividad que estaba prevista desarrollar en forma presencial el día 30 de marzo pasado y obviamente por el efecto de la pandemia tuvimos que postergarla. Eh, me pareció muy interesante la, la iniciativa de poder realizarla a través de esta videoconferencia. Eh, agradezco por supuesto a todos los presentes y destaco el trabajo que viene realizando este equipo de investigadores a través del Centro interdisciplinario de estudio de nuestra facultad y que ha trabajado y sigue trabajando sobre un tema muy importante que es el de la inversión en educación, eh, el rendimiento económico de la inversión en educación superior, el caso de la UNER. Eh, no quiero aprovechar de este tiempo, así que ya, eh, eh, si me permite, en, en el uso de la palabra, a nuestro rector, Andrés Sabela. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Eduardo. Muchas gracias a todos y todas las que están participando de esta actividad organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos, en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas y su Secretaría de Investigación. Agradecer muy especialmente la participación en esta actividad que realmente ha despertado mucho interés y en la que especialmente hemos invitado a participar de la misma a, a los secretarios de nuestra universidad, a los secretarios de las facultades, a nuestros colegas decanos de, de la universidad, también a otros este, colegas rectores que también están participando, y, bueno, en primer lugar quiero agradecer muy especialmente la presencia del Secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, que en una agenda muy, muy apretada, como todos imaginarán en el contexto que, que, estamos, que estamos atravesando, eh, igual se ha hecho de, de tiempo para poder estar con nosotros eh, un ratito. Así que, eh, antes de avanzar en la, en la videoconferencia, si, si Jaime está escuchando, eh, la verdad que sería un gran gusto para nosotros escuchar algunas palabras de parte de él. Hola, buenas tardes. Eh, ahí está, se escucha. Es difícil. Sí, sí. Es difícil. Eh, eh, la, la modalidad que, que está adquiriendo la vida social, política, académica y científica, pero es la realidad que, que en definitiva es la única verdad, ¿no? y es a lo que tenemos que, que someternos. ¿no? Entonces, primero agradecerle a Andrea, al amigo rector, en su nombre a toda la, la universidad, a Eduardo, el decano de la facultad, a, a Leandro Rodríguez, a Ignacio Truco, a, a Gabriel Viedemann, la verdad que es un tema poco investigado en, en Argentina el rendimiento económico de la inversión pública en, en educación en general y en educación superior en particular ¿no? es un tema muy poco investigado y de lo único que el único momento que aparece la discusión es, es la discusión del ajuste ¿no? el único momento que esto se discute es cuánto gastamos este, y que tenemos que gastar menos. Es el único momento en que alguien se acuerda de investigar, de hablar, no de investigar, perdón, de hablar, de que esto es una inversión y si es una inversión este, tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. ¿no? Este, y esto tiene, evidentemente, tiene impacto local, tiene impacto provincial, tiene impacto regional y tiene impacto nacional. Entonces, la, la Universidad Argentina es un un raro Avis en el mundo. Ustedes lo saben, lo saben como, como yo, ¿no? Este, tiene una tasa de escolarización muy alta para los estándares de nuestra región, casi el 5% de, de, de la población de Argentina va, va a la universidad, 2 millones de estudiantes. Eso, que ya es raro, este, y es un orgullo para nosotros, y también es un desafío por todos aquellos que todavía no logramos que vayan. Este, también es... Es muy, muy raro en el mundo el caso de que el 80% va a la universidad pública. ¿no? Y eso es, es muy raro y para nosotros es un orgullo también. ¿no? Nosotros somos de los que creemos que la universidad pública es una de las palancas de, de desarrollo, de, de inclusión, de desarrollo local, regional, insisto. No, este, no solo lo creemos, sino que que hay datos que lo confirman y creemos que hay que construir más datos para, para confirmarlo. ¿no? Así que, eh, también en un momento muy extraño de, de, de, de la humanidad, eh, no tiene más de, de 100 años en que toda la, la humanidad, todos los chicos, jóvenes de la humanidad van al mismo tiempo al sistema educativo. No tiene más de 100 años. Ahora, es una novedad que en este momento casi el 85% de los niños y los jóvenes no vayan a la escuela en el mundo. Y, y entonces es un orgullo que la Universidad Pública esté presentando, haciendo este esfuerzo por seguir presentando y mostrando todos los logros este, que tiene. Así que le agradezco enormemente a Andrés, a, a Eduardo y a todos los investigadores, a los tres investigadores y a su equipo, pero les agradezco enormemente la invitación y el empuje que le ponen el conocimiento que le ponen este, para poder seguir construyendo conocimiento que nos permita eh, defender la inversión en, en educación pública y en educación universitaria en particular. Así que eh, a la distancia, a casi 400 kilómetros de distancia, un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Jimmy. La verdad que este, realmente es un gusto para nosotros que puedas acompañarnos al menos un ratito. Eh, quiero comentar que indudablemente como, como bien lo mencionabas eh, nosotros tomamos este desafío fundamentalmente a partir de dos años eh, muy complejos para el sistema universitario en lo que refería al presupuesto universitario eh, en este estudio uno puede observar rápidamente digamos la cómo evolucionó el presupuesto de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el periodo de, de cinco años que el estudio comprende, eh, y cómo, digamos, perdió en términos reales poder adquisitivo ese presupuesto. Y a partir de esa situación, y a partir del hecho de ciertos cuestionamientos que aparecían en la prensa, fundamentalmente en los medios de comunicación el año pasado, que de alguna manera cuestionaba el porqué del financiamiento del sistema universitario público, el porqué de determinadas políticas de ingreso que nosotros defendemos, el porqué de, de, de, este, de la tasa de egreso que tiene el sistema y de cierta información tendenciosa que, que aparecía en los medios de comunicación, es que nace un poco esta inquietud y esta idea de decir... Nosotros tenemos que mostrar a la sociedad y tenemos que rendir cuentas a la sociedad respecto a cuál es el valor agregado que tiene el sistema universitario argentino. De allí que aparece esta, esta iniciativa y esta idea, que es de alguna manera recepcionada por estos investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, y que hoy estamos presentando como un informe preliminar, que ellos mismos lo van a explicar, que obviamente... Este, es perfectible, es discutible y que el objetivo seguramente de máxima es que esto pueda ser replicado también por otras universidades de nuestro sistema, como un modelo que nos permita justamente este, buscar comparaciones y buscar fundamentalmente mejoras en los que todos y cada uno de nosotros hacemos. Yo no voy a hablar sobre esto porque justamente están los especialistas que son los que van a, a dar cuenta del trabajo realizado que Realmente me consta que este, ha significado un gran esfuerzo y una gran seriedad de parte de ellos este, y que es lo que van a estar presentando hoy. Antes de darle la palabra a Gabriel, la verdad que son muchos los que están conectados, este, hay algunos que están siguiendo la charla y que están pidiendo, este, nos están pidiendo luego la grabación, así que por eso también la estamos grabando. Eh, sin ánimo, no puedo nombrar a todos, pero sí la verdad que quiero especialmente agradecer la presencia de, de Daniel López, la presencia de Carlos Greco este, que es el presidente de, de, de la Comisión de Hacienda del CIN, ahora el vicepresidente este, la verdad que hay mucha gente que conoce mucho del tema presupuestario de, de, de nuestro sistema universitario no quiero con esto ponerle presión a los expositores, pero le digo que hay muchos, muchos especialistas que están presentes aquí y que, que bueno, que realmente ha despertado mucha expectativa esta charla. Eh, nada más, creo Gabriel que para no demorar eh, podemos dar inicio a la exposición. Perfecto, muchas gracias Andrés, gracias por las palabras. Bueno, si estamos de acuerdo, la idea de la exposición es que pueda empezar Leandro a exponer un poco algunas cuestiones fundamentales y después seguir avanzando con la presentación, con Ignacio y con algunos aportes míos. Bien, bueno, no sé si se escucha más o menos bien, ¿sí? Perfecto. Sí. En primer lugar, por supuesto, le agradecemos a, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a Andrés, este, a la Facultad de Ciencias Económicas a Eduardo, eh, que siempre son tan proclives a, a propiciar y a estimular estos debates, eh, que la verdad que, que vienen bien desde una mirada plural, desde una mirada democrática, abierta, y entonces para nosotros poder exponer eh, algunas ideas sobre estas cuestiones tan discutibles, este, la verdad que estamos muy agradecidos de ser parte de esta comunidad universitaria, Agradecemos la, la presencia de las autoridades también a nivel nacional, del secretario de Políticas Universitarias, de rectores, decanos de nuestra universidad y de, de otras universidades también. Esto es simplemente un inicio, como explicaba el rector, un, un primer intento de medir una cuestión que es muy difícil de, de estimar, de valorizar, pero que bueno, este, tomamos la aposta ya por mediados del 2019. Y, y aceptamos el desafío y bueno, desarrollamos este producto que es un primer elemento. Vamos a trabajar entonces, este, muy brevemente, muy brevemente, eh, una introducción, después Ignacio va a, a esbozar los fundamentos teóricos del trabajo, Gaby los fundamentos metodológicos y eh, los resultados empíricos, y finalmente vamos a hacer una especie de conclusión, y la idea es eh, después eh, abrir un poco al debate. Por supuesto, esto hubiera sido mucho mejor eh, trabajarlo personalmente, pero bueno, este, no, las condiciones no nos permiten. Lo primero que tenemos que dejar en claro como, como investigadores y como parte de la comunidad académica, y eso eh, tiene que ser este, un, un, casi un postulado para nosotros, es que nosotros sabemos, entendemos a la educación superior como un derecho humano básico y fundamental es eh, un derecho humano y que tiene que ser garantizado por el Estado, eso está fuera de toda duda, y por eso ponemos en esta filmina, y hace, nos hacemos cargo, y hace, nos hacemos, eh, hacemos propia eh, la declaración del CRES en Córdoba en 2018, este, en ese sentido, y también los objetivos de desarrollo sostenible que aspiran en un horizonte temporal hacia el 2030, a que todas las personas puedan tener un acceso a la educación profesional técnica de calidad. Es decir, para nosotros la este, educación superior es un derecho humano, eso tiene que estar claro, eh, y desde ese lugar partimos, y el Estado tiene que garantizarlo. Y además de eso, eh, eh, reconocemos también en la educación superior una prerrogativa estratégica del Estado, y para esto tomamos a los autores estructuralistas, un gran pensador brasilero Celso Furtado, recuperando un poco lo que decía el secretario de Políticas Universitarias de la necesidad, de la educación superior para superar los obstáculos al desarrollo, bueno, Celso Furtado fue uno de los grandes pensadores que eh, justamente eh, mencionó y desarrolló la idea de concentrar las inversiones en el, en el perfeccionamiento del factor humano, como pusimos ahí, para generar los cuadros técnicos que necesita la sociedad con vista al desarrollo. Entonces, eh, este es nuestro punto de partida y tiene que ser claro. Ahora bien, eh, más allá de reconocer a la educación superior como un derecho humano básico y como una prerrogativa del Estado en su proceso de desarrollo estratégico, lo que nosotros nos preguntamos aquí es si podíamos medir el rendimiento económico de la universidad para la sociedad en su conjunto. Es decir, no para la persona que va a la universidad y adquiere una determinada formación, sino para la sociedad en su conjunto. Este, y para eso tuvimos que empezar a indagar las metodologías posibles que nos permitan medir el impacto de una universidad como la UNER, y que esa medición sea verificable, constatable, y, si ustedes quieren, este, falsable en los términos coperianos. Eh, y bueno, y para eso encontramos lo que es eh, la metodología de la tasa de retorno que después va a explicar Gabi. Habitualmente, introduzco el tema, habitualmente, la medición del rendimiento de la educación superior se hace a través de dos extremos. O bien a nivel individual, a partir de la formación que una persona hace en, y de la inversión que individualmente hace para adquirir eh, cierta formación que le permita obtener un rédito económico, esos son los análisis individuales, o bien se hacen análisis agregados a nivel país, donde se, re, se relaciona la educación con este, algún indicador de productividad agregada, como puede ser el producto per cápita, el producto por obrero ocupado, este, o algún otro índice agregado. Nosotros eh, nos apartamos de, de esas dos este, perspectivas y nos ubicamos a escala institucional, y nos preguntamos cómo podemos medir el rendimiento económico para la sociedad de una institución como la UNED. Y para eso, en función del método de la tasa de retorno, necesitamos dos magnitudes, construir dos magnitudes la magnitud de la inversión, es decir, cuánto pone la sociedad para sostener a la UNER durante año tras año, digamos, y la magnitud del de producido de esa inversión, es decir, cuál es el resultado medible monetariamente que tiene para la sociedad haber invertido año tras año en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno... Eh, cuando uno se pregunta qué es lo que produce la universidad, y la verdad es que se encuentra con muchas cosas. La universidad produce investigación, produce extensión, produce pensamiento crítico, cohesión social, etcétera, etcétera, produce transferencia. Ahora bien, es muy difícil medir todos esos conceptos. Entonces fuimos a buscar un concepto que sea medible, y a partir de ahí encontramos el concepto de capital humano. ¿Qué es el capital humano? Simplemente la adquisición de competencias y habilidades que hacen las personas en todo su proceso formativo. Y la, y la educación superior, y especialmente la universitaria, es fundamental en ese proceso formativo. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que podemos encontrar que la universidad produce capital humano, es decir, capitaliza a la sociedad. A través de los graduados, la universidad lo que hace es mejorar año tras año el stock de capital que tiene la sociedad las capacidades, las habilidades, las competencias que tiene la sociedad para poder desarrollar sus actividades. Y eso mejora la productividad y por lo tanto el rendimiento medio de la economía en ese lugar en que estamos analizando. Y lo interesante de todo esto es que eh, ese aporte a la productividad media lo podemos medir empíricamente a través de la diferencia de remuneraciones que tiene un este, egresado universitario con una persona que accedió hasta los estudios secundarios. Ese diferencial a nosotros nos permite construir un flujo de fondo que eh, nos sirve como indicador para medir eh, el aporte de capital humano que hace la universidad a la sociedad y de esa manera el rendimiento económico. El concepto de capital humano es un concepto que si bien se desarrolló en la década del 60, del 70 con las posturas neoclásicas, que tiene, la, la realidad es que tiene una, una tradición bastante más larga, no con ese nombre, pero ya estaba pensado en Adam Smith desde la economía clásica incluso en la tradición marxista podemos encontrar una idea parecida de la acumulación de capacidades eh, y, y del valor que, que significa este, producir un universitario, de manera que, si bien eh, este, nosotros tomamos eh, la idea de capital humano desde de los desarrollos ortodoxos neoclásicos, eh, tenemos que reconocer que hay una amplitud de mirada sobre este fenómeno. Así que bueno, hecha esta breve introducción... Lo dejo a Ignacio para que siga con el tema de este, los aspecto teóricos. Muchas gracias, Leandro. Muy buenas noches a todos. Eh, espero que, eh, que estén est est est est est est bien en esta cuarentena. Eh. No sé si se escucha bien, calculo que sí, porque veo que me hace una buena señal el, sí, sí, sí. el micrófono. Eh, bueno, en mi caso, lo que me gustaría... Eh, comentar, es cuando nosotros nos encontramos con el concepto de capital humano como una, eh, una forma de abordar, la, digamos, la, el rendimiento de lo económico de la inversión en educación superior, eh, no obstante no podemos desconocer que es un concepto problemático, incluso desde, desde el primer momento, ya en la década del 70 cuando se fue formulado eh, eh, hubo repetidas... Eh, críticas al concepto de la cual eh, nosotros tomamos nota, ¿no? No, no, no, no somos inconscientes, sino que por el contrario fuimos eh, conscientes al respecto. Eh, hay un supuesto muy importante en, el, en, el, en la idea de capital humano tal y como fue concebida en su primer momento, eh, que es la idea de que la, los, los factores de producción que intervienen en una economía, el trabajo, el capital, el conocimiento, pongámoslo, en, en, estos, en esos términos para, para simplificar en nuestro caso, tienen de alguna manera una productividad que les es intrínseca, ¿no? una productividad técnica que les es intrínseca y eh, a medida que se incrementa la cantidad de estos factores, a, a, a, aportan digamos el, hace, hay una especie de imputación a cada uno de estos factores de cuánto contribuyen al producto total de la sociedad. Ese es un primer supuesto, ¿no? eh, Y el segundo supuesto que tiene la teoría de capital humano, que como decía Leandro, tiene una orientación, una base neoclásica eh, o marginalista, también conocida como marginalista, es que bajo determinadas condiciones, no solamente cada factor de la producción tiene, eh, digamos, una imputación de contribución al producto social, sino que además, eh, bajo ciertas condiciones, concretamente, si hay mercados competitivos si nadie tiene poder de mercado, entonces esos factores van a recibir como ingresos eh, un equivalente, digamos, a su, a su productividad, ¿no? El valor de, de, de, que reciben como ingresos es equivalente al valor de su productividad incorporada al proceso de producción. Eh, son dos supuestos, y los dos supuestos tienen problemas. El primer problema es que es muy difícil de imputar a, a un factor de producción... Eh, en, digamos, eh, una cantidad de, de, de aporte al producto. Porque en general lo que uno tiene es que una sociedad, en una, un proceso de producción en su conjunto, eh, o una sociedad en su conjunto, dispone de una serie de técnicas y todos los factores de producción son necesarios. Eh, y la sustituibilidad, sustituibilidad, perdón, entre factores de producción no es tan sencilla. Eh, digamos que es más bien discreta. Se requieren tanta cantidad de trabajadores y tanta cantidad de bienes de capital y tal conocimiento para que, digamos, el sistema de producción funcione. Pero sí lo que nosotros podemos saber, eh, y ya podemos dar un paso en el, en, en el, en el análisis para eh, trabajar nuestro concepto de capital humano a fin de, de cubrir nuestros propios objetivos, es que sin duda tenemos... La, la, eh, no la certeza, pero sí buenas razones para sospechar de que la universidad, como inversión en general, modifica las condiciones de producción de la sociedad en su conjunto, ¿no? eh, Modificando, digamos, el stock de capital que la sociedad tiene en su conjunto, incluso pudiendo modificar las formas de producción, la técnica eh, o la, la, la, digamos, las proporciones técnicas que se requieren para producir riqueza. Eh, de modo tal de que la productividad aumenta con la educación universitaria en su conjunto. Y hay un montón de observaciones empíricas, nosotros agregamos algunas en el trabajo, que dan cuenta de que eso sí es algo que, sobre lo cual es muy difícil dudar, digamos, ¿no? Eh, eh, no se trata tanto de una imputación al factor de producción, sino el hecho de que la universidad modifica la técnica de producción y por lo tanto genera más eh, riqueza en, en su conjunto. Y después la otra, el segundo supuesto que nosotros teníamos que de alguna manera poner en cuestión es, bueno, y los ingresos, digamos, las mediciones monetarias, las medidas monetarias, ¿son un buen reflejo de esa de esa de de ese aporte, digamos, a la capacidad de producción de riqueza de una sociedad? Bueno, el, claro, el tema es que no todos los ingresos son visibles o fácilmente medibles, no solamente no estamos seguros de que los ingresos sean la mejor, la mejor forma de medirlo, sino que además sabemos que hay un montón de ingresos que no son fáciles de medir, eh, que no son fáciles de observar. ¿Y cuál es el ingreso que nosotros teníamos a la mano para poder medir? Precisamente el ingreso la remuneración percibida por los universitarios. Eh, ¿Y cuál es el supuesto que hay detrás de esto? Es de que la remuneración que reciben los universitarios como, digamos, como compensación por el aporte que supone la educación universitaria en su conjunto, es al menos, eh, es por lo menos menor a eh, el aporte de riqueza que hace la universidad, ¿no? Es decir, que si nosotros medimos y sumamos todas las remuneraciones de todos los universitarios en relación eh, y por diferencia de aquellos que no tienen estudios universitarios, nos vamos a encontrar una medida que es en el peor de los casos, menor a la contribución total. De manera tal de que nuestro, nuestra estimación, en el peor de los casos, subestima, pero no sobreestima. ¿no? Es, una, es como una regla que, de, de, digamos, que, que, que, que además Eva creo que no, no generaría demasiadas... ...dificultades, porque hay varias razones teóricas y a priori... ...por las cuales podemos suponer de que esa, esa relación es así. Entonces, eh, coincidimos, eh, consideramos, perdón, a partir de, de todas esta, estas, estas eh, deducciones a priori... ...y poniendo de alguna manera en una, una posición crítica, criticando el, el alcance... ...y el significado del concepto de capital humano, consideramos que lo que vamos a medir tiene sentido... Tiene sentido porque nos puede dar una idea, una medida, una aproximación a qué es lo que a, a qué es lo que la, eh, digamos, el impacto a nivel de rendimiento económico, de producción de riqueza que, tiene, que genera la universidad y con una medida que en el peor de los casos está subestimando, de modo tal de que si tenemos un rendimiento positivo, sabemos que sí o sí el rendimiento es positivo. Así que con estas consideraciones teóricas, paso ahora al Gaby, que es el que... De alguna manera trabajó los datos con, eh, con, con precisión y con, con mucha destreza además. Bueno, gracias. Eh, entonces, a partir de, esto plante, de este planteo, lo que nos queda es eh, una. A ver, lo que nos queda es tratar de ver dos magnitudes principalmente y compararlas. Una va a ser. La idea de cuál es la inversión que se realiza en la educación pública, en este caso específicamente en la UNER, y por otro lado, cuál es este aporte que, como mencionaba Ignacio, es este aporte a la productividad reflejado en los ingresos de la población, pero un ingreso que está reflejando de mínima el aporte. Entonces, para operacionalizar estas dos variables, vamos, primero por un lado el lado del presupuesto en la UNER, es muy sencillo de, nos bueno, pareció relativamente inmediato de verlo, que es. Eh, el, cuál es el presupuesto anual de la universidad, tomando el, su presupuesto de vengado, descontando sus recursos autogenerados y los ahorros, es decir, los resultados de ejercicios anteriores que va acumulando, eh, como visión de cuál es efectivamente el gasto público que se eh, canaliza a través de la universidad. Ahora, lo que tendremos que hacer un trabajo un poco más fino, y es importante un poco acá desandar eh, el trabajo metodológico planteado, es cómo podemos entender este aporte marginal que realiza la universidad en el concepto de acumulación de capital humano eh, y cómo eso lo podemos ir viendo en los ingresos. El planteo que, que retoma la concepción del capital humano es, una persona a medida que se va formando, se va educando y va adquiriendo distintas habilidades, lo que eh, va acumulando es, capacidades, va acumulando habilidades y va acumulando una formación. Ahora, eh, sería ingenuo retomar, eh, a ver, pensar que la universidad es la que acumula todo ese capital, sino que es toda una trayectoria educativa. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba ver es un aporte marginal desde una acumulación previa a la formación universitaria respecto del agregado que hace la universidad a esa situación an eh, anterior. Entonces, ese, ese supuesto, lo que, esa diferencia es lo que nosotros queremos analizar y queremos entender si eso es efectivamente el aporte que está realizando la universidad y cómo podemos comparar esa diferencia con la inversión que se realiza en términos públicos en la universidad. Entonces, lo que vamos a analizar es eh, tratar de entender la estimación de ese valor monetario. ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver entonces una diferencia salarial entre personas que tienen formación universitaria respecto de personas que tienen formación en educación previa a la universitaria. Y acá nosotros retomamos también otro concepto, que, otro planteo metodológico que se enmarca en la tradición de, eh, teórica del capital humano, que es la ecuación de Minzer. La ecuación de Minzer es una, eh, un planteo econométrico que lo que trata de hacer es eh, estimar cuáles son los determinantes del de salario de las personas. ¿Sí? Entonces, hace un planteo en el cual, eh, desde el, el primer planteo de Mincer, dice, el salario o el cambio en el salario va dependiendo de la experiencia que tiene una persona, los años que llega trabajando, así como sus niveles educativos, así como varias otras variables que se han ido cambiando para ver distintas intenciones observacionales se puede hacer respecto de los distintos sexos, se puede ver distinto de distintas pertenencias étnicas, que lleva a ver diferencias salariales en los mercados laborales. A lo que nosotros nos interesaba ver, en este caso en particular, es eh, cuánto es el determinante del ingreso hasta el nivel de educación secundaria y cuánto es el determinante del ingreso hasta el nivel de educación universitario y calcular esa diferencia como el aporte que realiza la universidad. ¿Sí? Entonces, estrictamente lo que hacemos es tomar el planteo, a ver, el coeficiente de eh, la regresión, espe específicamente para este caso una regresión lineal eh, ajustada por el, la heterocidasticidad que presentan estas estimaciones, para ver el impacto que tienen estas dos variables, que, eh, bueno, precisamente tomamos las variables dicotómicas para cada uno de estos valores, pero con la particularidad de que condicionamos esta, este análisis para tomar solamente a los asalariados del sector privado, es decir, vemos a las personas que trabajan en forma asalariada en las empresas, tanto para los niveles de educación media como los niveles de educación superior, a fin de eh, ver el aporte que hace en un sector privado y también el aporte que a ver, va más allá de el, el, lo que sería el, la diferencia de ingresos que hay en las profesiones liberales, que por ahí tendían para arriba algunas diferencias salariales, entonces nos interesaba sacar un poco esa visión y plantear solamente eh, la diferencia que aparecía en los asalariados privados. ¿sí? Entonces, a partir de hacer este ejercicio, nosotros tomamos los datos de la encuesta permanente de hogares eh, publicada por el INDEC desde el año 2014 al 2018, donde estuvimos haciendo estos análisis, y encontramos, entre otros resultados, estos indicadores. Son, desde ya todos los indicadores son estadísticamente significativos, al 1%, y lo que observamos es, por ejemplo, que para el año 2018, como para retomar un poco el ejercicio que hacemos nosotros, vemos que hay 16 mil pesos que son explicados como ingreso mensual de los salariados del de sector privado solamente por un título universitario en comparación con, un, con una educación de base, que en este caso es de educación primaria, y los, el título secundario otorga 8 mil pesos de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hay? 7.600 pesos, que nosotros entendemos que hay una diferencia de acumulación. Esto está controlado por otras variables, así que está dejando de lado la, el, el impacto de eh, la experiencia, es decir, los años acumulados y otros impactos que, que están eh, trabajando en ese sentido. Y hacemos ese ejercicio para el año 2018 y tomamos los promedios anuales, eh, para el año 2017, 2016, 2015, 2014, ajustando ahí algunas diferencias por falta de base de datos, y a partir de esa diferencia salarial, es que nosotros vemos esa diferencia y tomamos todos los egresados que hay en la Universidad Nacional de Entre Ríos y entendemos que esa diferencia, viendo todos los egresados que tiene la universidad, es el aporte que está realizando. Ahora, hay que tener en cuenta otra situación más, que es, ¿por cuánto tiempo dura ese aporte? Porque una vez que una persona se forma, se incorpora al mercado laboral y lleva toda una vida laboral durante un lapso de tiempo bastante largo, y a la vez no es lo mismo un aporte inmediato al año que viene que un aporte de acá a 30 años. Para esto, nosotros tomamos como referencia una, un, una estimación de tiempo de 30 años. ¿Por qué? Por un lado por un aspecto normativo de la lógica de los 30 años de una vida laboral, pero también por eh, la siguiente, el siguiente planteo que realizamos acá, que es, nosotros estimamos cómo es la tasa de actividad, es decir, las personas que participan del mercado de trabajo, respecto al porcentaje total de la población, para los distintos años de edad, es decir, a los 25 años comienza el gráfico y termina en los 70 años, para ver cómo, cómo se mantiene la actividad laboral, tanto de los egresados universitarios, que es, en este caso, la línea roja, respecto de los, del resto de los niveles educativos. Y lo que vemos, más allá de una mayor tasa de actividad, lo que vemos es una trayectoria estable durante 30 años que a partir de los 30 años empieza a decaer cada vez más fuerte. Es decir, tomamos una trayectoria de los 25 años hasta los 55 años que se mantiene estable y a partir de los 55 todavía hay personas que se mantienen en el mercado laboral, pero son cada vez menos y son efectos cada vez más chicos. Entonces... Tomando las, las consideraciones que planteó Ignacio, planteamos una, una condición de mínima y lo recortamos en 30 años, que es donde vimos que hay una estabilidad en este comportamiento. Entonces, a partir de esta construcción de la inversión pública y a partir de la construcción de esta medición de las diferencias salariales ponderadas por la cantidad de egresados de la universidad, planteamos para cada año de la universidad un flujo de fondo de 30 años eh, donde el ingreso estaría representado por este aporte de la diferencia marginal del salario por la cantidad de egresados de la universidad a lo largo de 30 años. Y aquí hay dos metodologías para comparar estas diferencias temporales de una inversión respecto de su ingreso. Que una es la tasa de descuento que hace que todo ese flujo de fondos igual a la inversión, que se conoce como la tasa de retorno, y otro es... ¿Cuál es un valor actual de todo ese flujo de 30 años a el momento en el cual se realiza la inversión? Para lo cual, en este caso, tomamos una tasa de descuentos real del de, eh, sistema bancario por fuera de los, de los créditos de consumo. Eh, una consideración, todo este análisis que hacemos nos dan resultados en términos reales, dejando de lado los efectos inflacionarios. Eh, entonces, todas estas tasas que nosotros planteamos son tasas reales por fuera de... Eh, el, a ver, tasas nominales que tienen muy incorporado lo que es el, el, la inflación del país. Entonces, los resultados que obtenemos de este análisis están resumidos en, el siguiente, en la siguiente tabla. En la primera columna, donde reflejamos cuál es la inversión en precios corrientes, que es básicamente el presupuesto de vengado de la UNER, descontando los, los renglones que mencionamos anteriormente, cuál sería... Ese presupuesto, si nosotros lo consideramos, lo ajustaríamos por, por, por precio, es decir, si veríamos cuánto, val, cuánto sería en valor nominal hoy en el 2020, y cuál sería el flujo actual de toda esa trayectoria de ingresos que, consideramos, que, que explicamos recién cómo la construimos, descontado con una tasa bancaria, descontando los niveles inflacionarios, nos da que hay un valor actual neto, es decir, que hay un valor positivo de para valores del de 2020, ajustado por inflación, de aproximadamente 957 millones, casi mil millones de pesos, como de valor actual positivo. Y si nosotros quisiéramos ver la, eh, cuál sería la tasa que igual estos dos fondos, sería una tasa real en promedio para todos los años que trabajamos, que nos dan resultados bastante estables para todos los años, dando cuenta de una, de una, una coherencia, por lo menos en el análisis, de una tasa del 2,7%, una tasa real del 2,7%, dando cuenta del de valor positivo que está generando la universidad como sentido de un valor de, de, de piso, que podríamos considerar, respecto del de valor que se hace en la inversión o en el presupuesto específico de la universidad para el caso de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y con esto entonces cerramos con algunas conclusiones que invito a mis compañeros también a que participen. Bien, eh, para ser breves, con las conclusiones, porque ya se hizo medio largo, eh, nosotros cuando nos enfrentamos a esta actividad, a, esta, a este desafío, eh, nos encontramos con dos posibilidades de medir el impacto eh, económico de la Universidad Nacional de Entre Ríos en nuestro territorio. Una posibilidad es eh, evaluar el típico este, multiplicador keynesiano, es decir, el efecto que tiene el gasto público, en el territorio y toda la dinamización que generan los distintos pueblos, eh, el hecho de que se ejecute y se federalice el gasto, y que nosotros podamos tener en Villaguay, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en y en Paraná, en Oro Verde, distribuida de la UNER, entonces cada vez que se gasta eh, en, ese, en esas localidades, eso se genera un, un efecto expansivo y eh, fomenta el crecimiento. Ese es el típico efecto keynesiano, el impacto del multiplicador, eh, que se analiza habitualmente con, con, los, este, con las herramientas de, eh, econométricas que, que, que miden este tipo de, de impacto en el crecimiento. Ahora bien, eh, este, este tipo de análisis no nos pareció eh, suficiente y, y no nos pareció indicado, ¿por qué? Porque en definitiva el Estado puede gastar en cualquier otra cosa y tener el mismo efecto dinamizador, si solo lo vemos desde el punto de vista del gasto, como decía Keynes. Si se tratara solamente de que poner gente a hacer pozos y otro que los tape, y bueno, podría estar en cualquier cosa, no hay problema. Lo que nosotros quisimos ver es si realmente ese eh, esfuerzo que hace eh, la sociedad argentina, ese esfuerzo que hace el Estado Nacional en ejecutar cierta cantidad de recursos en el territorio interriano, además de tener este, un efecto multiplicador a través del, del de la expansión keynesiana, además de eso, si es también rentable, es decir, si genera un rendimiento neto positivo para la sociedad a través de la mejora en la productividad. Y lo que vimos es que justamente a través de la, de la metodología, que puede ser discutible, pero que está fundada y que tiene sus criterios verificables y eh, este, constatables por cualquier investigador que lo quiera acotejar, este, a partir de la metodología desarrollada, lo que nosotros vimos es que solamente considerando el aporte a la capitalización de la sociedad, solamente considerando este factor, porque recordemos que dejamos afuera el aporte de la investigación, de la extensión, de la transferencia, de la conciencia crítica, todo lo que eh, genera una universidad, es decir, solo considerando el proceso de capitalización este, que genera una universidad como la UNER, eh, nosotros vemos que tenemos un resultado positivo, un valor actual neto positivo, de 950 millones de pesos por año, y estamos tomando una tasa de las más altas porque es una tasa activa promedio de los bancos, y no estamos tomando para ajustar este, una tasa de plazo fijo o la tasa badlar sino que estamos tomando una tasa eh, real positiva, y a pesar de que tomamos una tasa alta como costo de oportunidad, eh, tenemos un, eh, un valor neto positivo de 950 millones de pesos que se refleja en una tasa de retorno de la inversión, el la UNER del 2,7% por medio anual, y una cuestión que, que, como mencionaba Gaby, en todos los años nos dio eh, bastante parecida a la tasa de retorno, lo que muestra la robustez de los resultados. Es decir, este, nosotros tenemos una universidad que nos permite federalizar el gasto público, generar una dinámica de, de multiplicadora del punto de vista keynesiano, y además de todo esto, esta, este gasto es productivo y genera un rendimiento neto positivo para nuestra sociedad. Bueno, estos son nuestros resultados, y esto es lo que le llamamos el impacto bequerial Bueno, no sé chicos si quieren complementar en algo más. Yo agregaría, Leo, nomás que nos queda entonces como desafío para seguir trabajando en esta línea, eh, bueno, eh, por, por un lado, continuar analizando, incorporando otros impactos, porque como decíamos, estos son impactos de mínima que estamos considerando, y también eh, siempre queda, a ver, eh, trabajos metodológicos por ajustar, que varios de los participantes acá han participado de las discusiones que hemos tenido, así que probablemente sigamos presentando algunos avances de este trabajo a medida que vayamos ajustando, pero esto me, nos parecieron ya resultados sólidos que iban a aportar a la discusión pública del valor de la universidad y en el, sobre todo en el que es, donde lo estuvimos pensando en su momento. Por mi parte, nada más. Así que si quiere, hay alguna duda o consulta, quedamos a disposición. Yo mientras alguien va juntando alguna pregunta, para que no, no se la tan liviana, che... No, eh, aprovechar también, este, mientras alguien piensa o escribe alguna pregunta o alguna consulta, agradecer también la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, que también está presente. Eh, está presente el director de, de, de, nacional de, de, de calidad, también de la Secretaría de Políticas Universitarias. Eh, está presente, estaba presente Jorge Gerard, recién también acompañándonos, ex rector de la universidad. Eh, hay varios decanos que, este, si vemos no son del área de las ciencias económicas, están también muy interesados en esto, y otros rectores amigos también. Así que simplemente no puedo nombrar a todos. Están presentes muchos docentes de, la, de nuestra facultad que son funcionarios en el estado provincial y municipal. Ahí lo veo por ahí a Sergio Graneto que tal vez quiera hacer alguna pregunta de esas que le gusta hacer a él. Así que bueno, no, agradecer a todos la, la, la, la presencia este, y. Y bueno, si hay algún espacio de, de, de. Nos resulta raro, como decía Jimmy, pero si hay algún espacio de, de diálogo, este, bienvenidos sean esas consultas. Hola, yo, Claudio, ahí escribí en el chat, pero bueno, ya que estamos. Eh, más que nada, para, para Gaby, la, la pregunta. Eh, lo que. Yo creo que entendí, pero quiero, quiero quedarme claro en esto. Respecto a la determinación del de valor agregado que genera la universidad, lo que ustedes hicieron fue determinar el valor agregado a través del análisis de la EPH, estimarlo, digamos, como vos lo explicabas, y a partir de eso, eso lo multiplican, o alguna otra cosa, por la cantidad de graduados que tuvo en cada año la UNER, de ese modo eh, estiman, digamos, el, el valor agregado, digamos. Así sí, sí, sí, si en, si en realidad tomamos eh, algún promedio de los graduados de los años que nosotros analizamos porque, eh, para que no haya cierta un poco más de estabilidad en esos resultados, pero eh, los valores que comparamos, sí, porque eh, la, la, la dificultad principal era mantener los valores nominales más, relativamente estables porque no podíamos ir cambiando los valores nominales de un año a otro. Pero eh, el valor agregado, si lo, lo analizamos para cada uno de los años de eh, la universidad comparado, estimados en todos los años en forma diferente. ¿sí? Ah, perfecto, gracias, David. Bueno. Andrés, eh, ¿puedo hacer una... ¿Puedo intervenir en un comentario o solo escrito? ¿Se escucha? Adelante, adelante. Ah, Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, adelante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, eh, muy interesante, muy importante el trabajo. Recién intercambié un mensaje con el rector, que la verdad que es muy alentador porque le da una base científica y metodológica a estas discusiones que muchas veces se dan en ámbitos de legos y muchas veces eh, malintencionados, como hacían referencia en la presentación. Y eso es muy importante poder des desasnar a la sociedad toda y también que nosotros lo tengamos como fundamento para las discusiones más de las políticas públicas. Y en este punto una consideración, eh, que me parece el trabajo bien sólido metodológicamente eh, y muy prudente, muy prudente y bien austero, en este punto lo digo. Si uno efectivamente quisiera medir, eh, basándose tanto en la teoría del capital humano como en teorías anteriores sobre el impacto que ha generado en la en las decisiones de política pública para el financiamiento de toda la educación. Eh, la gran discusión que se da en relación a la educación superior es que la función de la educación superior es una función compleja. ¿Qué quiero decir? Eh, además de generar graduados, que es el princip la principal externalidad positiva que tiene, también, como decían ustedes, genera investigación, genera desarrollo tecnológico, genera pensamiento crítico, genera... Este, otro tipo de actividades que son mucho más difíciles de mensurar, pero que no por eso deberíamos no computar. Entonces, en este punto, reconocer que ustedes han abordado un solo capítulo del rendimiento y del impacto que es el de los egresados y que en realidad el costo que se traduce en inversión por lo que produce es mucho más este, productivo que solo el de los graduados Segundo punto importante, me parece que también abonando a esta teoría de la austeridad del trabajo, es que muchas veces la teoría del capital humano se la aborda desde una de sola de sus vertientes, que es la vertiente del credencialismo, es decir, solo calcular a los egresados. Pero nosotros sabemos, a ciencia cierta, que todo paso por la formación universitaria, aunque sea uno, dos, tres, cuatro años, significa también un valor acumulado en ese sujeto que aunque no tiene la credencial del título, también va a poder competir, entre comillas, en ese mercado laboral con un valor. Que me imagino yo ustedes en el cálculo no lo están ponderando porque, claro, es más difícil y solo toman el cálculo de los graduados. Con lo cual me parece, son solo consideraciones, que ese monto que ustedes han determinado como resultado de neto es mucho mayor. Tanto por la diversidad de la función de la educación superior como por este también eh, la posibilidad de valorar a los años, esto es lo que nosotros llamamos este grados de avance o, o producción intermedia, y aunque no llega a ser un egresado, para nosotros es muy valorado, no solo por la cuestión económica, sino por supuesto también la cuestión social y la cuestión este, cultural. Así que felicitaciones. Y yo le contaba al rector que nosotros tenemos un observatorio de educación superior, no lo quiero explicar más tiempo, y vamos a proponer replicar este trabajo este, en el ámbito de nuestra universidad. Así que felicitaciones nuevamente. Eh, interés, eh, muchas gracias por el comentario, Carlos. Eh, eh, tomo un poco la aposta en ese sentido porque efectivamente lo que lo que vos estás marcando es, es así, de hecho eh, incluso eh, el trabajo eh, parte del supuesto de que efectivamente es, es una subestimación, o sea, en realidad lo más probable es que sea una subestimación, no solamente por aquellos, aquellas contribuciones a la riqueza social, que supone la, la inversión en la universidad más allá, digamos, de la capitalización, como llamaba hoy Leandro, eh, sino que además hay una parte que no está representada en la remuneración a los, de, los, de, los, de los graduados, digamos. Eh, por ejemplo, si un empresario cuenta con un graduado al que contrata y paga un salario mayor, lo hace porque le conviene. Entonces, hay una parte de la ganancia empresaria que también está eh, motivada por la mejor técnica de producción que es posible, dada el stock de, de, de graduados universitarios en la sociedad. Por ejemplo, tener una, una gerencia formada en las técnicas modernas de gestión de empresas, por ejemplo. Eso puede, tiene un impacto muy grande en, la, en, la, en las tecnologías organizacionales, que además eh, son significativas, por ejemplo, para con la construcción de clusters o la mejora en los rendimientos de la de economía en su conjunto. Entonces, eh, todas esas dimensiones tampoco están registradas en el salario, digamos, en las remuneraciones de promedio de los universitarios. Entonces, no solamente el impacto social, por decirlo de una manera nada más, incluso el económico está subestimado, de manera tal de que eh, a, a priori nosotros sabíamos que si teníamos un valor positivo, na, eh, el valor, el, la, la, la contribución a la riqueza social, neta, digamos, de la inversión es positiva. ¿No? Es, esa es la, la, la conclusión quizás más, más, eh, más, más rotunda, digamos, ¿no? Eh, y después el monto es, eh, eh, digamos, ahí sí puede, puede haber eh, discusiones, porque uno podría hacer esfuerzos de distinta naturaleza por medir el impacto de la, de la universidad, e incluso a nivel de la dimensión de la riqueza, con otro tipo de mecanismos, con, eh, eh, con encuestas o con algún trabajo un poco más cualitativo, más más de caso etcétera, etcétera. A ver, para complementar lo que decía Ignacio y lo que planteaba Carlos, decirle Ignacio, Ignacio no es marxista, pero está diciendo que los graduados universitarios también generan plusvalía, no es todo remuneración, no se apropian de todo el capital que poseen, sino que una parte se la apropian los propietarios de los medios de la producción. <risa> Vamos, Sergio. Bueno, Andrés, tomando la, tomando la punta. Eh, no, nada más. Eh, no, no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí, realmente quiero aprovechar el, el convite para, para elogiar a los compañeros. Realmente eh, nos hacen sentir muy orgullosos. Creo que la mayoría de quienes nos desempeñamos en la facultad, al escuchar esta, esta conferencia, Realmente nos hemos sentido, eh, la verdad que muy bien, muy bien. Creo que este, este trabajo tiene muchísima punta para llegar muy lejos. Creo, lo felicito en la visión política, sobre todo, que han tenido desde las autoridades y desde los compañeros que han trabajado la, en la investigación. Me parece que, que viene a llenar un espacio sumamente necesario y, y creo que, desde ya que me comprometo a tomarlo también en nuestra cátedra de finanzas públicas como un elemento, cuando decimos los indicadores del gasto público, siempre hablamos de estos temas y me parece que va a ser un insumo que vamos a incorporar y que sea un insumo producido por la propia universidad, por la propia facultad, la verdad que nos hincha un poquito el lomo, así que la verdad que los lo felicito, estoy muy contento, estoy muy contento, así que bueno, gracias por la invitación y, y celebro, celebro este espacio creo que fueron inteligentemente austeros, como ha dicho el rector de la UNSAM, eh, a propósito, y por ende tienen para hacer crecer ese número un montón, así que me parece que eso lo hicieron a propósito. Eh, y, y bueno, nada más felicitarlos, realmente me he sentido muy orgulloso participando de esta, de esta actividad. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, muy bien. Eh, si no hay más consultas, eh, la verdad que nuevamente agradecerles la participación, felicitar obviamente al, a este equipo de trabajo que, que ha tomado este desafío, y realmente sí, confío en que esto, como lo dijimos al inicio, es una presentación preliminar de un trabajo que creemos que se puede extender al resto de las, de las universidades y a partir de allí seguramente enriquecer esta, esta producción y esta propuesta para demostrar una vez más eh, lo valiosa que es la, el sistema universitario público argentino que justifica profundamente y merecidamente eh, sus características y sus, y sus principios. Así que yo, yo me despido, les agradezco a todos a toda la participación y seguramente lo vamos a estar convocando para, para algunas otras actividades que estamos planificando desde nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, muchas gracias Bueno, gracias a ustedes este, por nuestra parte, por mi parte este, agradecerle mucho los comentarios y recordarle que es un, un primer eh, trabajo, es un, un ...primer resultado y seguramente tiene mucha tela para cortar y, y también va a dar para discutir en muchos aspectos, así que bueno, este, simplemente decirles eso, nada más, eh, que es un primer trabajo, que eh, tiene temas discutibles, eh, pero bueno, creemos que lo importante es ponerlo sobre la mesa y eh, saber que es verificable, que es contatable y, y por lo tanto es sujeto a la crítica y así avanza el conocimiento cuando este, las ideas las ponemos en términos que sean pasibles de ser criticadas. Así que bueno, les agradecemos a todos, y bueno, vamos a seguir seguramente con otros trabajos que harán otros también. Gracias. No Muchas quiero, gracias. Si me permiten eh, brevemente, no quiero perder la oportunidad de manifestar, por supuesto, el orgullo que sentimos en nuestra facultad por el trabajo tan valioso de este equipo de investigadores. Así que también... En nombre de toda la comunidad educativa de la facultad, y felicitaciones a seguir adelante y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias Eduardo.